Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Nao? Les saluda Alfredo Suárez. Hoy con una semana bien movida en materia migratoria, especialmente el día de hoy, ya que llega a su fin el título 42. Muchas noticias en torno a esta materia. Eh, ya nosotros nos activamos nuestro operativo. Nuestro compañero Carlos Moreno se encuentra en estos momentos llegando al paso Texas para llevarles a todos ustedes la información de primera mano que tanto necesitan eh, para mantenerse informados en cuanto a esta noticia y todo lo que tiene que ver eh, con el tema migratorio. Y por eso el día de hoy eh, tenemos con nosotros al abogado Michael Urbina, a quien le damos desde ya la masa de cordial bienvenida. Abogado, bienvenido a Mundo Nava. No, Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Eh, gracias por su tiempo, abogado. Vamos a comenzar un poco analizando la situación que se está viviendo en estos momentos. Existe mucha incertidumbre eh, dentro de nuestra comunidad hispana porque el día de hoy llega a su fin el título 42. Quisiera que nos explicara un poco en qué consistía este título y qué va a pasar de ahora en adelante. Claro, so el título 42 se empezó realmente durante la pandemia por el hecho de que pues, tenía mucho miedo entonces de lo que estaba pasando con el COVID y pues la, la administración de Trump lo utilizó entonces como una crisis médica y en la frontera lo que estaban haciendo es que le negaban entonces las personas la entrada y los procesaban bajo el título 42 por razones de emergencias médicas, en otras palabras lo que estaba pasando con la pandemia previa a eso, pues realmente tenían que hacerlo a través del título 8, que es eh, el, el código de inmigración. Y pues ese tipo de procesamiento es un poquito más complicado. O sea, ellos tienen que procesar a las personas de una forma específica, eh, con ciertos requisitos. El título 42 le brindaba la opción al gobierno de simplemente rechazarlos y virarlos ahí mismo y ya. Y las consecuencias o los castigos de deportar para todos los hechos a una persona bajo el título 42 no eran tan severos. Y pues ahora están regresando a la situación del título 8, pero más que eso, están cambiando muchos de los procesos en la forma de cómo van a procesar las personas en la frontera y en los puntos de entrada también. Eso es muy importante no que lo menciona, porque mucha gente cree que el título 42 se termina el día de hoy y hay, digamos, frontera libre. Las puertas del país están abiertas, ¿no? Y existe ese tipo de confusión, pero está el título 8, que no es una medida nueva. Es la medida que se venía implementando anteriormente. Creo que tiene más de cuatro décadas ya este título y que es mucho más severa, las formas de actuar y, digamos, los requisitos que necesita la persona para ingresar a los Estados Unidos que el propio título 42. Quisiera que nos hablara un poco en sí, en qué consiste este título 8 para refrescar un poco la memoria de la gente o los que no han escuchado acerca de esto. Y la otra pregunta es, ¿se darán abasto todos esos oficiales de migración para tratar de procesar un poco todas esas solicitudes o todas esas entrevistas eh, que vayan a ocurrir en el, digamos, en, el, en el momento exacto dentro de la frontera? Bueno, esa es la gran pregunta y, y las entrevistas que he tenido que hacer acerca de este tema ha sido mi pregunta también, porque la verdad <risa> es que el gobierno no tiene los recursos ahora mismo para manejar la gran parte de lo que tienen en las manos y pues todo lo que están proponiendo ahora mismo les está añadiendo mucho más trabajo, estamos hablando del de doble del trabajo que estaban haciendo previamente que esa parte para mí va a ser interesante ver si realmente los planes que tienen los van a manejar. El título 8 realmente es el título general con respecto a inmigración. El título 42 es una circunstancia médica bajo el código de leyes de inmigración de, de los Estados Unidos. El título 8 es lo que se enfoca en inmigración. Bajo el título 8, si una persona entra por la frontera eh, o lo agarran dentro de las primeras 100 millas después de haber cruzado la frontera, un oficial de inmigración puede deportar a alguien bajo lo que se llama un expedite removal, sin ningún tipo de razón, simplemente si la persona está aquí fuera de estatus y lo agarraron dentro de ese término, los pueden deportar y ya, sin preguntar nada, simplemente porque sí, porque la ley se los permite hacer. Ahora, una persona puede decir que tiene miedo de regresar a su país y pasar por un proceso de miedo creíble, pero nuevamente hay ciertas condiciones de qué es lo que va a determinar si un oficial siquiera le quiere dar esa oportunidad a una persona. De igual forma, si una persona ya tiene un historial previo, Bajo el título 8 se supone que refieran a esa persona que ya tiene una orden de deportación previa a que le ponga entonces cargos criminales, lo que se llama reentry. Y una persona normalmente la primera vez que lo agarran por reentry pues le dan tres a cuatro meses de cárcel, pero ya la segunda, tercera vez le pueden dar años de cárcel para todos los hechos. O sea que los castigos por entonces entrar por la frontera bajo el título 8 son sustanciales, eh, las opciones son un poquito más limitadas y pues lo que el gobierno quiere hacer para tratar de limitar eh, la intención de la gente de venir a la frontera, eh, pues también con estos nuevos programas son un poco más complicados de la forma que los van a ir manejando. También, abogado, muchas personas nos han, no han escrito eh, desde tempranas horas de la mañana acerca de si se aplica este título o esas, las consecuencias que, que ellos enfrentan a la hora de ser procesados bajo el título 8. Una de ellas sería... Eh, que quedarían imposibilitados de volver a ingresar a los Estados Unidos por al menos cinco años si se ordena eh, la expulsión. Recordemos que con el título 42 muchas personas que los regresaban volvían a intentarlo la semana, la semana próxima, dentro de tres semanas a ver si corrían con la suerte. Ya esto no se va a poder estar realizando con el título 42 porque tiene este, repercusiones legales también y criminales. No tiene tan solo las repercusiones criminales, sino que el castigo el que tú mencionas por el expert de removal de cinco años requiere, y mucha gente me pregunta, no, y si me caso, aunque se case, usted va a tener que resolver esa situación de que tiene un castigo de cinco años, o sea que puede cumplir los cinco años y como quiera tiene que ser, someter un perdón por el hecho de que fue castigado por eso, o sea que se complica mucho más realmente el caso de una persona cuando es procesado entonces bajo el título 8, porque los castigos del. Aparte de que cuesta más ese tipo de procesos, eh, duran más tiempo realmente. Pero bajo el título 42, todo lo que hacían es que les rechazaban la entrada a la persona, pero no tenía entonces castigos adicionales encima de todo. Yo creo que eh, lo que está tratando de hacer el gobierno ahora mismo es de procesarlos de esa forma. Eh, es simplemente la idea de que, o sea, tratar de volver un poquito a la normalidad en el aspecto de que ya no existe para todos los hechos una emergencia médica. Pero nuevamente, um, yo creo que el plan que ellos tienen para ver cómo van a procesar a las personas no es lo mismo que tenían antes bajo el Título 8. Yo creo que esos cambios que ellos están tratando de planear, eso sí que yo creo que va a ser lo que va a ser un poquito, en mi opinión, desastroso, porque hay muchas partes que no creo que van a poder manejar muy bien, que digamos. No, y, ante, y, y, y es lo que veníamos conversando, ¿no? El gobierno creo que no cuenta todavía con la infraestructura, porque antes de la pandemia habían retrasos en los procesos migratorios, no se daban abasto los oficiales de migra eh, migratorios. El aumento de migración hacia los Estados Unidos ha aumentado signific significativamente durante y después de la pandemia y siguen siendo la mayoría de los mismos oficiales y siguen siendo los mismos recursos y el gobierno no cuenta con las herramientas necesarias para sopesar esta situación. No, y, y entonces cuando añades ahora que ellos quieren que procesen a las personas que tienen citas bajo la aplicación de CBP-1, CBP cuando entonces ahora tienen que verificar si la persona no aplicó por CVP 1 que hicieron los trámites para tratar de pedir entonces eh, refugio en otro país antes de venir a la frontera. O sea, eh, eh, va a ser el, uno de los artículos que estaba viendo que inmigración sometió es que es el doble o el triple del tiempo que le tomó un oficial procesar a alguien bajo el título 8 versus el título 42. O sea que eh, es increíblemente, eh, el retraso va a ser muchísimo más. En la frontera y aunque están supuestamente enviando a la Guardia Nacional y todo eso, yo creo que ellos no están entendiendo bien <risa> cuán complicado va a ser procesar sí. todo esto porque no es tan solo que están rechazando personas y teniendo que procesarlas como quiera, tienes que procesar las personas que estén viviendo bajo el CBP-1 y eso es sin contar todavía todos estos otros programas eh, de los países que están añadiendo entonces bajo el paro humanitario, o sea, es mucho, es, es, para mí es excesiva la cantidad de trabajo que van a tener los oficiales en la frontera. Por aquí nos llegan mensajes, abogado. Mi hija se fue sola con mi nietecito de siete meses de nacido. Está dos días de Estados Unidos, no ha llegado porque aún camina y se le ha hecho muy difícil. Somos venezolanos, mi hija se fue porque en nuestro país estamos muriendo de hambre, sufriendo dolor por culpa de este eh, mandato. Otra pregunta que nos llega, ¿qué pasa si uno va de vacaciones a Florida? Obvio que uno no tiene licencia de Florida. ¿Qué pasará? Este es otro tema que esta semana ha hecho mucho rum, rum. El día de ayer el gobernador de Santi se firmó la ley, la famosa ley anti inmigrantes. Va a ponerse en marcha ya el primero de julio. ¿Qué va a pasar en la Florida? Va a haber un éxodo masivo migratorio hacia el norte del país. Georgia, Alabama, Tennessee. Si uno se deja llevar por las redes sociales, aparece que sí, ¿verdad? Porque de momento está enseñando todos estos lugares vacíos. Pero obviamente ahora mismo, ¿qué pasa si uno va de vacaciones a, a Florida? Nada, porque la ley no va a entrar en vigor, como tú dijiste, hasta el primero de julio. Pero el problema realmente más grande es que lo mismo, o sea, hay demasiadas cosas en esa ley que lo veo complicado de cómo es que ellos van a poner más en esa parte. Lo que a mí sí me preocupa de todo lo que han uh, puesto es el hecho de que le pueden poner cargos criminales a alguien por manejar a alguien al estado de Florida, independientemente si la persona sabe o no si esa persona está fuera de estatus. De todo lo que ellos anunciaron, lo demás yo creo que son cosas que realmente pues no lo veo tan fácil como que ellos lo van a poder procesar, pero esa sección de ley sí, porque realmente cualquier detención, puede ser por speeding o un accidente que alguien le pegó a usted o lo que sea, y empiezan a indagar entonces acerca del estatus de otras personas, eso puede ir de un, un ticket de speeding a un cargo de felonía. Eso para mí de todo lo que uno está viendo es lo más preocupante. Y nuevamente, o sea, cómo ellos pueden probar quién está viajando fuera del país, de fuera del Estado, dentro del Estado. O sea, es un, es un problema grande. Yo lo veo complicado de que ellos puedan realmente enforzar esa ley. Pero si lo piensan hacer y es lo que supuestamente van a hacer. Sí veo un, un nivel de peligro para muchas personas, no tan solo personas fuera de, de o sea, que no tienen papeles, sino personas que eh, tienen sus papeles y están transportando, porque el cargo no es porque usted no tenga papeles, porque está transportando a una persona que no tenga documentación. Ahí es donde yo realmente veo mucho peligro. Con inmigración, honestamente, el Estado puede reportar lo que ellos quieran a ICE. Pero ICE va a estar tan ocupado con la frontera y lo mismo, no tienen tanta capacidad de gente que no van a ir buscando a todo el mundo simplemente porque la policía de Florida dice, hey, aquí hay alguien que está fuera de estatus. Pero me preocupa mucho ese, esa sección de la felonía porque eso le afecta a todo el mundo, independientemente de estatus migratorio. Yo lo veo, desde mi punto de vista, yo lo veo más campaña política, ya inició la campaña política del gobernador de Santi que, que otra cosa. Eh, abogado, ¿qué cree usted que va a pasar? en estas próximas semanas con esta grave situación que se vive en la frontera, que si bien sabemos no es nada nuevo, pero de verdad que es complicada la situación que se está viviendo en estos momentos. Yo honestamente no te puedo decir antes qué exactamente va a pasar, pero sí puedo ver como que se va a complicar mucho el, ellos tener que procesar a las personas eh, de esta manera. Yo sí veo que va a haber una situación donde va a haber más personas que nunca que van a ser rechazadas y que le van a dar orden de deportación por tratar de cruzar la frontera, porque obviamente esa es lo que la gente piensa, se acabó el título 42, puedo cruzar y ya. Mientras más personas traten de hacerlo de esa manera, pues más difícil se les va a hacer ellos procesar eh, expedited removals, o probablemente van a tener que virarse entonces a hacer lo que el título 8 les permite, que sería un voluntary return, en otras palabras que los van a regresar y ya, pero no va a entonces imponer el castigo. Va a depender entonces de cuán ocupados estén en ciertos puntos de entrada. A mí me interesa mucho ver si realmente ellos van a poder procesar a las personas bajo el CBP-1, como ellos alegan, para darle citas para aplicar para asilo. Um, esa es la parte que yo creo que va a ser crítica, si realmente ellos van a poder hacer eso, igual que los supuestos centros que van a poner en Colombia, en Guatemala y en España para procesar personas lo veo, lo veo difícil y ni siquiera hemos hablado del hecho de que están expandiendo el programa de Parole entonces para Guatemala, Honduras, El Salvador y Colombia o sea que honestamente esa es la parte que más me interesa porque yo creo que ahí es donde está la clave de saber si ellos van a poder manejar todo eso porque no es tan solo la gente que está procesando por la frontera, sino toda esta gente que está tratando de entrar bajo el CP1 o sea, eso es lo que yo creo que como dicen los americanos, la cosa que va a la copa no va a poder manejar tanta cosa yo y todavía conozco a ya sea cancelar uno de los programas, rebaja, eh, reducir la cantidad de gente que procesan, o sea, algo van a tener que cambiar, no pueden hacer todo eso con el personal que tienen actualmente. Eh, yo todavía conozco amigos venezolanos que su TPS no han tenido respuesta todavía, todavía uh -huh. se está procesando. Y, eso ya y, lo, no y los que han hecho el, el paro humanitario también, ¿Tampoco? hay gente que aplicaron desde que salió y todavía no han recibido respuesta, o sea, eh, eh, va a ser, para mí, honestamente, yo creo que Entiendo por qué el gobierno está queriendo hacerlo de esta forma, están tratando de que la gente no vaya a la frontera para cruzar ilegalmente, pero no puedes tener tantas cosas corriendo a la vez y pensar que los vas a poder organizar todos en la misma forma. O sea, Algo se va a romper y van a tener que probablemente dejar uno de los programas atrás o retrasar entonces uno de los programas y enfocarse entonces en algo que asumo que va a ser procesando a la gente en la frontera no y, y, y, y darle prioridad. ¿no? Yo, yo siento de que es un tema demasiado complejo, con muchas aristas, y que si bien el gobierno le ha dado el tratamiento que conlleva la importancia que tiene, es un problema que lamentablemente yo siento que se les está escapando de las manos y no es algo nuevo. No. Y, y ha sido un problema que realmente si uno se pone a pensar la situación en la frontera ha sido severa desde el 2013 que fue, fue realmente cuando empezó el primer search. desde ese entonces se ha visto un, un avance continuo de personas tratando de cruzar la frontera pero en vez, de, en vez de manejar el problema lo que han hecho es como que han puesto constantemente band-aids al problema y no han querido pues, tratar realmente de crear o presentar alguna solución permanente y pues nuevamente entiendo, podemos darle un poquito de valor a lo que la administración está tratando de hacer, pero están tratando de hacer mucho y de una forma complicada, que nuevamente yo he visto mucha gente que, lo, lo he visto en las redes sociales, gente dice, no, eso de CBP, bueno, está muy complicado, yo simplemente me voy a presentar y ya. Eso es, eso, es, eso, es, eso es probablemente lo que se van a ver realmente ellos en la frontera, donde hay mucha gente que dice, no, no lo hice y ya, y pues vamos a ver cómo procesan todo eso. Siguen llegando preguntas, abogado. Los mexicanos no tienen ninguna oportunidad de arreglar. Muchos tenemos hasta 30 y 26 años viviendo aquí en Estados Unidos. No tenemos eh, oportunidad de arreglar si seamos así seamos vecinos. Para eh, eh, estos programas, lamentablemente no no están incluidos. Eh, eso es una queja que he escuchado de muchas personas que dicen los que llevamos acá ya dentro del país no no se les está otorgando ningún tipo de permiso o algún tipo de ayuda, o sea, se está enfocando a las personas que están queriendo venir. Um, o sea, el sistema de inmigración lleva roto hace mucho tiempo, simplemente como no manejan el problema, se sigue creciendo, y pues aquí estamos viendo algo donde ya se está empezando a, a explotar el sistema por distintas secciones, porque o sea todo, todo está atrás, todo está con falta de personal, no hay ninguna sección de inmigración que esté trabajando así, ni las cortes, o sea, todo es un retraso masivo en la frontera, con CBP, en los aeropuertos, en las cortes, todo. Y pues realmente no veo ningún tipo de enfoque en querer cambiar la ley, que realmente es lo único que va a hacer un poquito de, le va a brindar un alivio al sistema. Lo que sí veo es que va a haber pues muchos problemas y mucha confusión en el sistema por varios años si no se hace algo. Que Dios tenga misericordia de todas esas personas que solo querían salir de su país. Eh, ¿Qué pasa si le dan un ticket y tiene que ir a la corte? Se tiene que presentar. Uh -huh. Absolutamente. No deje de ir. Exacto. Le mando un fuerte abrazo, saludos y saludos, bienestar. Estamos para ayudarnos y no para lastimarnos en las personas que estamos orando para el bien y de los que en verdad queremos hacer el bien. También por aquí nos envían saludos desde Arizona. No abogado, para que deje sus números de, de contacto, sus redes sociales, para que las personas que quieran contactarlo puedan comunicarse con usted. Claro, so, a, en nuestra oficina está en Atlanta, nos acabamos de mudar a una oficina nueva al lado del Estadio Los Bravos, eh, el número de teléfono de nuestra oficina es el 770-401-7646 y estamos en todas las redes sociales como Urbina Immigration Law, la única que tiene un nombre distinto es en TikTok que está bajo abogado Urbina y en todas esas redes pues realmente brindamos muchísima información y videos para eh, brindarle ayuda a las personas. Bien, abogado, muchísimas gracias. Quisiera que nos diera una recomendación final a todas las personas que nos están viendo. Primero y principal, mantener la calma. Desde mi punto de vista, mantenerse bien informado, pero desde el punto legal, ¿qué podemos hacer? Yo creo que todo el mundo conoce a alguien, un familiar, un conocido que está tratando o tiene la intención de querer tratar de llegar acá a los Estados Unidos. Yo les recomiendo que por favor se asesoren bien antes de tomar cualquier tipo de acción, porque luego entonces entra la desesperación de que tiene un familiar un amigo en la frontera y no tienen comunicación. Y pues eh, le crean entonces problemas obviamente permanentes a estas personas que le dan estos castigos ahora bajo el título 8. O su sea, asegúrese bien, a lo mejor hay personas que tienen opciones de poder venir legalmente o con un parole bajo estos nuevos programas. Trate esas opciones primero antes de tomar una decisión entonces que le afecte permanentemente y le cause entonces más dolores de cabeza. Así que asesórense bien, escuchen bien sus opciones y consideren cualquier alternativa antes de tomar una decisión que se pueda ver seriamente afectado. Bien, abogado. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. A todos ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy pendiente de toda la programación de Mundo Nado porque vamos a estar llevándoles a todos ustedes la información que tanto necesitan para mantenerse formado en eh, este tema migratorio. Yo soy Alfredo Suárez, deseándoles que pasen una feliz tarde y seguimos en contacto. Hasta luego.